Criaturas extrañas pudieran ocultarse en lugares donde el hombre no suele internarse. Es ahí donde pueden tener refugios seguros, lejos de la mirada del humano. Pero a pesar de su entendible aislamiento, a veces estos seres se aventuran fuera de su territorio, logrando llegar cerca de la urbanización. Y es entonces que los relatos de encuentros inesperados se vuelven realidad. Estás entrando a Larquemo. Larquemo. Larquemó. El universo oculto de Oxlack Investigador. Larkemo La criatura del obra. Existen historias que han perdurado como leyendas sobre un extraño animal con morfología humanoide pero con características de un anfibio, que parece ocultarse en pantanos, lagos y ríos remotos. Fue en 1930 que se reportó en una región de Estonia el avistamiento de una criatura aproximadamente de un metro de altura, con piel café y granosa. Sus ojos tenían pupilas alargadas y su boca se extendía de lado a lado de su cara. No tenía cuello y caminaba de forma vípeda. Parecía el imposible cuerpo de un batracio humanoide. Así lo explicaron los hombres que lo vieron mientras caminaba de forma torpe hasta alcanzar el agua, donde desapareció bajo la superficie. Su avistamiento fue tan increíble que quedó archivado dentro de los casos de encuentros con extraterrestres. En 1995, en Loveland, Ohio, un hombre se dirigía a su hogar a las 3.30 de la madrugada, cuando de pronto divisó algo inexplicable. Eran tres extrañísimas criaturas que se encontraban a la orilla de la carretera. Eran humanoides con características viscosas como si fueran ranas gigantes, sostenidas en dos patas. Lo más inverosímil es que una de esas criaturas sostenía una barra en sus manos, la cual sacaba chispas, como si se tratara de algún tipo de aparato eléctrico. Al parecer, un arma o herramienta. Esto hizo pensar que aquellos seres de extraña forma tendrían que ser de alguna manera inteligentes. Pero el encuentro fue tan rápido, que no hubo lugar para saber más sobre ellos. El relato fue con tal descripción y detalles, que se volvió una leyenda local, la cual perduró hasta nuestros días. Desde entonces, no se logró reportar nada parecido, hasta el 3 de marzo de 1972 cuando policías reportaron haber perseguido a una criatura aproximadamente de un metro con veinte de altura. Piel rugosa, cabeza de lagarto o rana, que dejaba un rastro de humedad a su paso al tratar de escapar. Lo perdieron de vista cuando saltó al río. La comunidad entonces piensa que en aquella región de Loveland existe un lugar oculto para el hombre, por donde estas extrañas ranas gigantes aparecen muy probablemente una cueva subterránea que conduciría a un mundo diferente, quizá pueda ser una cámara secreta de la llamada Tierra Muerta. Si esto fuera real, se trataría de una raza diferente de humanos o de anfibios evolucionados, los cuales incluso habrían alcanzado grados de inteligencia que les permitan construir condiciones para existir bajo la Tierra. Y estos habitarían las profundidades desde hace miles de años. Lo sorprendente no solo son las historias y reportes registrados como verdaderos. A lo largo de este tiempo han aparecido inquietantes fotografías de lo que parecen ser la criatura del planeta. De Esta es una de las más espectaculares, quizá la más representativa. Sin embargo, es difusa para apreciar a detalle. Si realmente se trata del monstruo, incluyendo que su origen es incierto, bien pudiera tratarse de un engaño. O quizá no. Pero no por eso deja de ser bastante intrigante. El 27 de enero del año 2011, en el condado de Franklin, Ohio, un hombre que prefirió guardar su identidad reveló lo que su esposa había encontrado en su patio trasero. Se trataba de una serie de huellas inusuales con tres dedos plasmados en la nieve. Evidencia de un animal desconocido que había merodeado la casa. Las huellas eran similares a la que una rana dejaría en el lodo. Esta familia no tiene duda de que animales o seres nunca antes vistos existen y están cerca de nosotros. Quizá las antiguas leyendas de los nativos americanos que en algún tiempo habitaron estas tierras sean ciertas. Ellos narraron encuentros con hombres similares a ranas. Los Shawin tenían que ahuyentar a estos seres para defender su territorio, regresándolos a los ríos de donde estos salían. A estos monstruos, criaturas extrañas u hombres rana, se les dio el nombre de Shawanahog, que significa de demonios del de río. río. Según uno de los relatos cuenta sobre un grupo de Shawins que se encontraban de casa, cuando de pronto, cerca de la orilla del río, avistaron una enorme criatura parecida a un lagarto o una rana. Los indios le dispararon flechas aterrorizados. Sin embargo, la bestia no sufrió ningún daño. Lo único que hizo fue erguirse igual que un humano, mirarles desafiante y sumergirse nuevamente en el río. La criatura del Loveland pudo haber sido inspiración para la creación de algunos personajes de caricaturas o películas. Por ejemplo, reptilio de la saga de los Thundercats, el cual su apariencia describe perfectamente la mezcla entre un lagarto y una rana. Además de contar con un arma, haciéndonos recordar la hipótesis de la existencia de una civilización de este tipo habitando la, la Tierra Roca. En el capítulo 6 de la caricatura ochentera de Calabozos y Dragones, los protagonistas se ven prisioneros por una extraña y milenaria tribu de hombres rana, los cuales nuevamente cumplen con todas las características de la llamada criatura de ¿Será la verdad? ¿Será posible que en Ohio, Estados Unidos, se encuentre una entrada a un mundo desconocido habitado por hombres rana? Por el momento, es una incógnita pero aprovecho para mostrarles mi figura de la criatura de Loveland que es parte de mi colección quizá en un video aparte, hable más sobre esta pieza estas son mis figuras de la criatura de Loveland son dos colecciones diferentes japonesas este y este es de una misma simplemente que esta salió como en un color especial Brilla en la oscuridad es muy muy bonito cuando llega la noche se ilumina y este pues es un color verde normalmente como se describe en la historia y este salió en una colección de extraterrestres también japonesa donde agregaron a la criatura del Loveland como un ser venido del espacio entonces tengo estas tres figuras dentro de mi colección de críptidos en los siguientes videos de criptozoología les estaré mostrando las historias de estas criaturas y también las figuras que tengo de mi colección sobre los criptidos. Espero les haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente tomo de criptozoología Oxlack. Este video se guardará en la lista de reproducción de criptozoología de mi canal, donde podrás encontrar más videos sobre este tema.